Trabajando juntos, el coronavirus y esta pandemia que angustia a los argentinos y a, y a las argentinas y a los vecinos de Tres de y de Burlingame no, no tiene límites. Y, y nos tiene tanto a Diego Valenzuela como, como a mí y a muchos intendentes trabajando juntos para tranquilidad de los vecinos, para que vean que mientras ellos están en su casa nosotros abordamos las políticas sanitarias las reforzamos. Fuimos a, a visitar la obra del Hospital Modular de 3 de febrero, obra que decidió hacer el presidente Fernández, el gobierno nacional, igual que esta obra del Hospital Modular de Burlingame, hospitales que van a ser regionales también porque van a atender eh, la situación de la pandemia eh, en la región y, y, e insisto, ¿no? nosotros como intendentes tenemos que estar todos los días tomando decisiones y en definitiva el presidente tiene que sentirse acompañado, no acompañado por, por, por toda la política, por todos los dirigentes políticos que tenemos responsabilidad. Que entendemos que gobernadores, intendentes, tenemos un trabajo que tiene que ser este, eh, reforzar la, la, la atención sanitaria, reforzar la política social y decirle a nuestras vecinas y vecinos que se queden de cuarentena, que se queden tranquilos en su casa, que es la única forma de curarse, que nosotros como intendentes, sin ninguna distinción, ni política, ni partidaria, vamos a estar haciendo lo que haya que hacer para, para que ellos estén tranquilos y la angustia sea menor. Me da mucho orgullo poder trabajar en equipo, más allá de las distinciones partidarias porque es lo que demanda este momento. Y esto parte del propio Presidente de la Nación que, que nos escucha, que es receptivo de las demandas y que además apoya, pero requiere de mucha dedicación, de un trabajo articulado de los tres niveles de gobierno y requiere también de un compromiso social y de una responsabilidad social. El Estado solo no puede. Y bueno, yo estoy acá con Zabaleta conversando más allá de los partidos políticos con el gobernador y con el presidente para que cada uno ponga el granito de arena en resolver esta crisis y también atender todo lo social, todo lo económico que va a venir. Pero primero, como ha dicho Alberto varias veces, la salud, cuidar a nuestra gente.